Hola amigos de Mexca, estoy aquí en nuevo video, Ay, disculpen el dedazo, pero es que no tengo el tripé el día de hoy, a ver déjenme que bien, y me encuentro en una parte increíble, miren nada más, puras pantallas, me siento como si estuviera en Nueva York, en Times Square, es increíble este lugar, No no manches, es increíble, estoy enamorado de... Toronto, enamorado definitivamente, no lo puedo creer este lugar. Definitivamente me quiero venir a vivir para acá. Pero sí, ya me habían platicado de este lugar, pero ya estando aquí. ahí disculpen la expresión, pero te cagas, te sientes chiquito, entre tantos rascacielos. No puedo creerlo, es, es increíble, estoy despierto, no, sí, sí estoy aquí, no estoy soñando. Sí amigos, como lo ven. Este, bueno pues, seguimos en contacto, saludos.